hola ¿cómo estás? espero que muy bien en este pequeño video te voy a explicar cómo negar y preguntar cualquier verbo espero sea de tu ayuda el video pasado les, les quise hacer un énfasis espe específico en cómo afirmar así que hoy vamos a estar negando y paso preguntando ya que en realidad utilizamos un auxiliar vamos a hacer algo para interiorizar esa forma de negar como siempre les digo vamos a utilizar el él y el ella vamos a tratar de tenerlos aparte si ¿sí? mentalmente vamos a, a, a hacer una distinción en este caso para ella lo vamos a negar con doesn't o does not does not she does not speak english o she doesn't speak english Simplemente recuerden eso. Doesn't. Doesn't. Si quiere demorar interiorizando el does para negar. Si quiere negar cualquier verbo para ella. Acuérdense que estamos en el presente. Si queremos decir por lo menos ella no camina. She doesn't walk. She doesn't walk. She doesn't walk very well. Ella no camina muy bien. Ella no camina muy bien. She doesn't walk. Listo. Él no camina. She doesn't He doesn't walk. Ya. Después de que interioricen eso, ya saben cómo negar Pueden practicar con más verbos De hecho, los verbos que se vayan aprendiendo Los pueden ir negando Y afirmando She, walk. She walks She walks very well But he doesn't walk Very well Cuando utilizamos el does No vamos a agregar la s ni nada de eso Porque ya estamos utilizando Un auxiliar, ya estamos En negación, para negar en los demás, ¿sí? Los demás serían I, you, we, they. Por lo menos si quieres decir tú, ¿sí? Entonces decir you, you don't, or you don't, you don't speak English. You don't speak English. Uh, we don't speak English. They don't speak English. Pero podemos utilizar la contracción, que es bueno aprenderla desde ahora, y se dice you, you, don't, you don't, es como Ron, estoy diciendo tú no, yo no, ah, acuérdense que es para cualquier verbo, caminar, correr, saltar, preguntar, hablar, etcétera, Excepto el verbo to be, excepto el verbo to be, que lo vimos anteriormente. She know. She that Cómo preguntamos, sencillo, vamos a hacer algo. Listo, vamos a tratar de memorizarlo de esa manera. El do, recuerda que ut utilizamos el do not o don't. Vamos a utilizar sobre el do para preguntar y llegamos de cuenta que el do es como cuando hables en español signo de interrogación. Vamos a utilizar el do de esa manera. Entonces, en inglés solo colocamos signo de interrogación al final, pero utilizamos do para hacer pregunta. ¿Listo? Entonces sería, do you speak English? Do you speak English? De primero. Hacemos, aquí le vamos a preguntar. Si no le vamos a preguntar ni a ella ni a él, utilizamos do. Si le vamos a preguntar a él y a ella, utilizamos das. Does she speak English? Does she go to the park? Does he jump the table? Él salta la mesa. Does he jump the table? Ahora escucha ese ejemplo. Ella le va a decir, Do you think it's possible? Do you? Escucha eso, do you? Para preguntarle a alguien que se enfrente. Tú, tú crees. Do you think that it's possible? Do you think that it's possible? En este otro, ella dice Does she... Does she expect anything? Ella espera algo? Does she... Escucha el... Does she... Anything? Does she suspect anything? Nada. Esa es la manera que vamos a interiorizar para hacer preguntas. Como se dieron cuenta, no es algo muy complejo, solo que necesitamos tiempo para interiorizarla y si lo hacemos eh, dos minutos, tres minutos al día va a quedar mucho más caro. Así que eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video.